¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bien, bien, bien el día de hoy Hoy estoy grabando en mi casa, así que hola a mi casa um, Ya saben que cuando grabo aquí es porque una, se me hizo tarde O dos, uh, pues no pude manejar a casa de mi mamá por diferentes cosas Así que justamente ahorita estoy grabando esto a las diez y media de la noche, así que por obvias razones no pude ir a casa de mi mamá, ya me quedé aquí, Yo dije aquí ya voy a grabar, me dio ganas de grabar hoy súper tarde y pues aquí andamos. Pero en fin, el día de hoy les traigo un video muy interesante, este tema creo que se tocó las primeras veces hace muchos años, antes de que incluso yo iniciara en YouTube, entonces algunos de ustedes tal vez sepan del tema, algunos otros de ustedes tal vez no lo sepan ya que yo no lo sabía, este tema me llegó por recomendación de una fantasmita que me envió un mail, investigué el tema y decidí hablar sobre esto. Así que igual si ustedes tienen otro tema que quieran que hable, me lo pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción. Y ahí me pueden enviar también su historia y demás, ¿ok? O sea, no nada más recomendación, sino también su historia y bla bla bla. Pero bueno, el caso es que si a ustedes les gustaba este show de televisión cuando eran niños... Posiblemente se salvaron de desaparecer así como lo escucharon Al principio este show se mantenía como escondido Bueno, más bien, la gente no quería quemar al show ah, Más adelante les voy a explicar por qué Pero uh, ya se supo cuál show era Algunas personas dicen que sí existió, otras que no Y que solamente fue un como efecto Mandela como el show de Cove, Que ya he hablado de esto también Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse Que a pesar de que este no es el cuarto de Choc, Choc puede ir a sus casas, ¿quién es Choc? Choc es el fantasma que vive en el cuarto de mis hermanas, que es donde grabo en casa de mi mamá, que es mi fondo principalmente, y pues hace muchas fechorías, así que bueno, yo les recomiendo. Y aquí van a estar mis redes sociales, como lo están viendo aquí en pantalla, aquí me pueden seguir por todos lados, tengo Instagram, Facebook, TikTok y eh, Twitter también. Los quiero mucho y vamos adelante con este video. Ok, vamos a manejarlo como se manejó desde un principio, ya que este show lo hacían llamar el show M, simplemente así, el show M, y pues nadie sabía bien de qué se trataba, hasta que ocurrió una desgracia alrededor de este show, que fue cuando se hizo como muy conocida esta experiencia, y les digo, muchos años después, uh, me parece que fue Dross el que investigó las coincidencias con cierto show que sí existe, y dieron con que era este. ¿Ok? Entonces, bueno, este show era un show para niños, ya que como pueden ver aquí en las imágenes que les voy a estar poniendo, pues era como de estos shows que son como de animalitos, así como mopeds como ya saben, Botargas, que le llamamos aquí en México, y pues de humanos, ¿no? Que interactúan tipo Plaza Sésamo, precisamente traigo mi playera de Plaza Sésamo, hoy, coincidencia, no sé, más o menos de ese estilo, que ya saben que hay muchos, entonces pues, Generalmente su público es de niños, algunos más grandes, algunos más pequeños, pero va dirigido a niños. Tenía muchos fans alrededor de, pues, pues, todo el mundo, pero esta historia va de dos hermanos. Era una hermana mayor y un hermano menor. Los dos eran fans de este show, del show M, lo veían sin perderse ningún capítulo y también... Una amiga del hermano menor que vivía justo al lado de su casa, también era súper fan. Por lo cual, pues se juntaban los tres después de la escuela, pues a ver los episodios eh, pues en la televisión, ¿no? Y de repente, pues la hermana de este chico, como les dije, era un poco más grande. Por lo cual, pues ella andaba, o sea, sí le gustaba el show, pero también andaba ya como en otros asuntos. Y en una de esas, en las revistas que veía la hermana, revistas, pues sí, como de temas de chicas, adolescentes y demás, apareció cierta convocatoria. En dicha convocatoria pues decía que pues que si querían ser parte del club de fans de este show M. Y para ser parte del club de fans era muy sencillo, simplemente tenían que responder unas preguntas, enviar como las preguntas con su nombre y demás a cierta dirección y pues de ahí ya les iban a contestar si eran parte del club de fans o no, pues dependiendo de las respuestas si estaban correctas o no. Total, los tres, es decir, la hermana mayor, menor y la amiga, se juntaron a responder las preguntas. Ellos comentan que las preguntas eran pues, bastante difíciles porque algunas pues, tenían que irse como a los primeros episodios del show para poderlas contestar, pero bueno, entre los tres pudieron armar lo que fueron las preguntas y pues, cada uno envió por separado un sobre. Pues sí, porque pues, iban a ser diferentes miembros y pues lo enviaron a la dirección que venía en dicha convocatoria, donde decía pues ser parte del club de fans y e va a haber como ya saben sorpresas especiales y demás. Total, envían su carta. Hasta ahí todo normal, ya que este tipo de cosas sí existía, ya saben estilo Disney, una cosa así. Hasta ahí les digo todo pues normal, todo bajo supervisión de papás, porque les digo esto era un show de niños. Total. Pasan algunos días y les llegan sobres de regreso a cada uno de ellos, pues diciéndoles que felicidades, que eran parte del club de fans. Y ya saben, estas tarjetitas donde decía su nombre, su foto y todo lo demás, así de que miembro oficial, ¿no? Casi, casi. Y pues ellos están en realidad pues muy, muy emocionados. En este sobre también llegó pues una carta donde decía que se prepararan porque... En su ciudad iban a ir los personajes oficiales junto con un autobús pues para hacer juegos con ellos, convivir con ellos y pues ya saben, como parte del marketing no, de la marca sí vamos a visitarlos y se van a ganar premios y demás, ¿verdad? Entonces ellos están realmente muy emocionados. También decía en esta carta que los que participaran en mínimo cuatro actividades que les iban a poner los personajes iban a ser miembros como miembro elite del club de fans, entonces pues obviamente ellos estaban muy emocionados, les enseñaron las cartas a sus papás y sus papás les dijeron bueno pues que sí, sí podían ir, ya que era literal la, el siguiente sábado de ese en el que estaban entonces pues hasta ahí muy bien, ya tenían permiso, ya todos iban a ir juntos y todos estaban mega emocionados obviamente la semana se les pasó muy muy despacio porque ya querían que fuera el día cuando llega el día hubo una casualidad muy extraña ya que los tres iban a ir juntos pero la hermana mayor se había ido de pijamada un día antes pues con sus amigas entonces eh, los papás de ellos dos querían esperar a que llegara la hermana obviamente para pues llevarlos juntos verdad entonces cuando llega la amiguita de al lado y les dice oigan ya me voy a ir este mi mamá nos puede llevar a todos eh, pues los papás de estos chicos les dicen no mejor pues nosotros nos vamos por separado porque todavía no llega pues la, la niña y por los que vamos a esperar obviamente pues el niño, el hermano menor se quedó pues haciendo berrinche y pataletas y demás porque pues ya se quería ir, si empezaba la una se iban a ir como 12.40 pues para evitar filas y demás pero los papás le dijeron que no, que no, que no y si seguía haciendo berrinche no iban a ir por lo cual pues el niño cede ¿no? a que bueno nos esperamos llega la hermana una media hora después, es decir que ellos llegaron al lugar donde los habían citado pues como una 40, pónganle llegan y ven que efectivamente pues hay un montón de gente como había predicho la mamá de la amiguita pero bueno entonces ellos se acercaron y se empezaron a dar cuenta que en este lugar había la mayoría de gente eran adultos y tenían caras raras o sea algunos estaban riendo pero la mayoría tenía cara de preocupación y si sí, había unos cuantos niños que posiblemente pues recién habían llegado en toda la multitud encontraron a la mamá de la amiguita de, de a un lado de la vecinita y ella era la que tenía eh, cara preocupada. Entonces cuando se le acercan, le dicen, oye, que, pues qué pasó aquí, dónde están los personajes, dónde están los niños, dónde está pues tu hija, ¿verdad? Y les dice que, los, que sí llegaron los personajes en el autobús, así como decía en la revista, bueno, en la cartita, que iban a llegar y que estuvieron ahí un rato, pero que les dijeron que ellos habían armado como un set de grabación idéntico a lo que era, pues sí, el set del de, de programa. Y que eh, primero se tenían que ir todos los niños en un autobús, obviamente, como parte de la experiencia. Y que el siguiente autobús que iba a salir para alcanzar a los niños, pues era el de los papás. Algunos papás no dejaron que se fueran sus hijos con unos desconocidos solos, pero hubo algunos que sí los dejaron, incluida, obviamente, la amiguita la vecinita que vivía a un lado entonces su mamá decía que ya había pasado un rato y que el autobús de adultos pues no venía al escuchar esto pues estos dos hermanos se asoman hacia el camino como para ver si alcanzan a ver si ya viene otro auto autobús pues para llevárselos y pues nada que llegaba y nada que llegó es decir que ni siquiera llegaron a recoger como otra oleada ya saben de niños y tampoco los adultos a dónde se habían ido con los niños quién sabe nunca supieron ellos no alcanzaban a entender porque eran niños qué era lo que estaba pasando, porque pues nada más veían y esperaban, pero pues no pasaba absolutamente nada. Cuando le preguntan a los papás, bueno, pero ¿por qué los dejaron ir? Y les dicen que pues todo el autobús se veía oficial, ya saben, con el logo oficial, los personajes idénticos, o sea, que parecía que los habían sacado así literal de lo que era el set de grabación del programa y que pues por eso se habían confiado y los habían dejado ir y que aparte sí están dando dulces y demás. O sea, sí estaban haciendo lo que habían dicho que iba a pasar, pero bueno cuando se los llevan pues ya no regresan, no supieron a dónde se los llevaron simplemente dijeron un poco aquí afuera de la ciudad y pues ya, los autos se quedan ahí no entendieron muy bien estos dos hermanos qué pasaba cuando llegó la policía llegó nada más un rato después y pasó tanto tiempo que mejor ellos se fueron a su casa se regresaron y su amiguita, la vecinita, no volvió al día siguiente, eh, bueno, ya empezó un episodio nuevo de dicho programa y en ese programa aparecen pues, los personajes, pero aquí hubo algo diferente ya que el personaje principal decía si están viendo esto, eh, llamen a sus papás porque esto es importante, necesitamos que todos los escuchen. Eh, su mamá ya estaba ahí sentada porque les digo, esto pues le había pasado a su conocida, pues a la vecina de al lado, amigo de, de ellos de toda la vida. Y lo que dijo este personaje fue que eso, el autobús y el tour y el club de fans no existían. No eran ellos, ellos no habían hecho ninguna convocatoria, ellos no habían hecho ningún club de fans, ellos no habían anunciado nada y que todo lo que había pasado en esta ciudad no se ligaban a ello porque ellos no habían dicho nada en el programa oficial, lo cual era cierto, había salido como en una revista. Y lo que les había llegado pues era independiente, que sí tenía logo, sí tenía todo puesto, pero pues nada, o sea, no podían confirmar, se dejaron llevar, pero no podían confirmar que efectivamente sí era del show, porque en el programa pues no habían dicho absolutamente nada. Aquí lo curioso es que pasaron meses, no supieron nada de los niños, no supieron nada de su amiguita de, de a un lado, pasaron unos, unos meses y le llega a la mamá de la vecinita una cajita. En esa cajita traía su membresía gold, o su membresía dorada, de membresía élite o lo, como ustedes lo quieran llamar, con la foto de la niña con su nombre, dirección y demás y aparte traía un video de, pues sí, de un minuto donde básicamente se veía a la niña a su vecina con la misma ropa que traía el mismo día que desapareció que la llevaron a, a, pues sí, a donde estaban los personajes y efectivamente sí estaba ahí en el set que habían hecho con un personaje a un lado y la niña solamente decía mamá me gusta mucho estar aquí, ojalá estuvieras aquí y eso es todo, ¿ya? No supieron nada. Cuando los dos hermanos supieron de este video, ellos simplemente dijeron, bueno, pues tal vez sí le gustó mucho y por eso ya no quiso regresar, pero no tuvieron conciencia de lo que había pasado, pues ya que fueron más grandes hasta ahorita, no saben nada de su amiga, no saben qué le pasó a los demás niños, no saben absolutamente pues nada. Entonces, bueno, ahí queda lo que es la historia. Les digo que algunos dicen que que sí fue real el show, otros que no, otros que fue efecto Mandela, de que sí existía, no existía y demás. Ya ven que de repente tenemos como pensamientos o recuerdos que muchos concordamos, pero resulta que eso no existía. Pero como les digo, Dross descubrió coincidencias con cierto show que sí existió llamado The New Zoo o como el zoológico nuevo tipo. Ese es el programa al que se están refiriendo como Show M. Después se supo, entonces pues bueno, ahí está todo el misterio. Ya después de ahí pues obviamente ya el programa pues ya como que quedó en el olvido. Y pues hasta ahorita no se sabe nada de los niños. Algunas personas dicen que también esta historia estuvo basada más o menos en lo que fue Candle Cope. Que también es un programa que fue un efecto Mandela. Que muchos recuerdan haber visto pero realmente nunca existió. Pero sí existió, pero muchos lo vieron y muchos no. Bueno, que pueden encontrar algunos episodios en YouTube, pero dicen que fueron como, como hechos por fans, no tanto de que sí existiera. Así que bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ustedes ya habían escuchado de esta historia, experiencia Creepypasta, Efecto Mandela que les acabo de contar. También de Candle Candlecow. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y estoy leyendo sus comentarios aquí justamente. Ya los estoy leyendo. Los quiero mucho y les mando muchos besos. Bye.